Módulo Académico de Aprendizaje Estadística Unidad Didáctica 3 Distribuciones de Probabilidad Variable aleatoria es uno de los conceptos base de la teoría de probabilidad y de la estadística inferencial, ya que constituye un pilar para el desarrollo de habilidades de modelación en los estudiantes. En tal sentido, la presente unidad denominada Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad tiene como propósito que el estudiante logre identificar la variable aleatoria involucrada en una situación problemática para posteriormente abordar las distribuciones de probabilidad. Esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi saber,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 En consecuencia, la metodología que dirige esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, que promueve la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real, las cuales derivan productos de asociación de datos, informe y trabajo colaborativo. Tradición, transformación, innovación.